Ooh. Mm. Sin nombre, sin patrón y sin bandera. Barquito de papel navegando sin banderas, sin de sin navegando sin timón, sin de sin banderas, so I'm yeah. yeah.